También, Vamos a partir ya con la explicación de lo que los estudiantes ya realizaron. Básicamente sería como cuando en los matinales invitan a un chef y de repente eh, muestra todas las cosas que va a utilizar, y se da media vuelta y ya tiene el plato listo. Una cuestión así. Exactamente, esa es la idea. Esa es la idea. Eh, sí. Bueno, aquí los dados fundamentales Bien. en el desarrollo de esta actividad... Sí, eh, este, arriba, experimento, este experimento eh, aleatorio este experimento aleatorio con sucesos y un espacio muestral eh, interesante que vamos a analizar en la siguiente imagen sí. por lo tanto la solución del taller se presenta una solución general del taller debido a que como es un experimento aleatorio los resultados individuales son diferentes por lo tanto sí. por eso vamos sí. a, a, a dar cuenta de una solución general Sí, exactamente, sí, no, que... pero no podemos dejar pasar algo que me imagino que ya a esta altura eh, van a poder darse cuenta a través del foro. Mientras cada uno de sus compañeros y compañeras van subiendo a la plataforma, los tableros ya desarrollados, van a darse cuenta de que la, se genera una urba que es muy es una curva común eh, dentro de, del juego. Es como, no es que esté cargada para, el, para los extremos eh, o para un número en particular, sino que está, o sea, que no sea él, siempre. Es. Mm. Y eso, eso es muy interesante y quiero que, eh, que bueno, ya a esta altura, eh, a través de las fotos que puedan haber subido sus compañeros, eh, va a ser algo muy importante para que reflexionen en torno a él, a, a eso, y al final de esta presentación que vamos a hacer con el profesor Rafa, lo vamos, le vamos a explicar el por qué se da, ¿sí? El por Exacto. qué se, el, los números que, de, que ganaron eh, antes de ver sus, sus producciones son, o, o están entre el 5, el 6 y el 7, y ahí por ahí deben estar. Sí. Entonces aquí en la primera parte tenemos, eh, como son dos dados, porque aquí vamos a analizar todo lo que ocurría con este experimento, porque el experimento era lanzar dos, dos dados, y obviamente sumar esos resultados. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue ordenar la información y saber cuántas combinaciones tenemos cuando lanzamos dota Y si observan ahí ustedes en la, en la pantalla, tenemos 36 combinaciones. Toda ordenadita, ¿cierto? El 1, 1, el 1, 2, el 1, 3, 4, 5, 6, lo mismo con el 2 en el primer dado, ¿qué ocurre con el segundo? Y hasta llegar al 6. Si cuentan cada uno de esos cuadritos son 6 y 6, por lo tanto 6 por 6 son 36. Que también lo hablamos cuando estábamos viendo las combinaciones de la moneda, dijimos que era una potencia de 2 elevado a, a n, ¿cierto? Dependiendo de cuántos lanzamientos sean. Lo mismo va a ocurrir acá con el dado. Tenemos 6. Y como son dos, 6 por 6, 36. ¿Ok? A través de este esquema, o esta tabla, eh, donde se muestra a través de coordenadas, eh, la, las posibles eh, combinaciones que tenemos, o las distintas combinaciones, perdón, eh, vamos a poder dar cuenta que al sumar, ¿cierto? Como bien decía el profesor Rafa, tenemos dos, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4. Y algo empieza a suceder ahí. Háganlo también, sí. traten de traspasar ustedes si quieren en una hojita. Eso se lo damos a ustedes como tarea. Eh, el que quiere seguir profundizando un poco más en esto. Haga ese, esa próxima tabla a partir de estos datos que sería la sí. suma de las combinaciones. Y se va a poder dar cuenta de algo que también eh, se puede, eh, dilucida un poco lo que, lo que se viene en la siguiente imagen. Exactamente. Sí, porque si ahora observamos sí. acá, aquí está como un orden de esas combinaciones, que es la anterior. Por lo tanto, la que suma uno, ¿qué es lo que ocurre? No tengo ningún par de números, ¿cierto?, en el dado, que sumen uno. Por lo tanto, la persona que escogió al piloto número uno, lamentablemente ah, la no podía avanzar, o sea, no, no iba a avanzar en todo el juego, no va a avanzar porque no existe sumas que nos dé suma uno. Por lo tanto, la menor va a ser dos, que es la combinación uno-uno. Por lo tanto, la persona que escogió al piloto, al primer piloto, eh, lamentablemente no tenía ninguna opción para ganar este juego, ¿cierto?, porque no hay una combinación de que sume 1, ¿sí? Y si observan ahí está ordenado, suma 2, tenemos la combinación 1, 1, ¿sí? Suma 3, la combinación 1, 2, y 2, 1. Suma 4, y así sucesivamente. Si ustedes observan, la que tiene una mayor combinación es la suma 7, porque tengo esos 6 casos, el 6, 1, el 5, 2, el 4-3, el 3-4, el 2-5 y el 1-6. Esas seis combinaciones suman siete. Por lo tanto, ahí también ya hay una respuesta a lo que le decía adelante profesor Hugo de eh, por qué eh, el ganador siempre va a tender a ir al centro. ¿Por qué va a tender a ir al centro? Porque las combinaciones del centro son las que tienen, perdón, los números del centro son los que tienen mayor combinación posible. Por lo tanto, es más lógico que entre más veces juegue, eh, obviamente como esa, esa suma tiene mayores combinaciones, se van a ir resaltando más. Y obviamente Oiga, que el ganador va a estar cercano a ese, a ese centro. ¿sí? Oiga, eh, profesor Rafa, eh, hay algo que no puedo de dejar pasar, que puede resultar bastante interesante para los estudiantes. Hagamos el experimento aleatorio ah, enseguida, pues. ¿Me explico? Uh -huh. Como ya a, este, a esta altura los estudiantes y nosotros sabemos que la probabilidad de que me salga 7 es bastante alta, ¿cierto? Eh, probemos, pues. Uh -huh. Probemos. A ver qué, qué pasa. Fíjense bien, chiquillos. Oh, me salió 10. Bueno, así es la tal, pues. Ah, oh, no, ¿Sí? perdón, pero, pero me había salido 10, ahí está, ¿cierto? No había salido 10. Vamos a, vamos a jugar de nuevo, a ver qué pasa. ¡Oh! Fíjese, profesor Mire Mire cuánto le salió. Estamos jugando. 6. 6. Vamos a jugar de nuevo, vamos a tirar tres veces. Que el 6 también verás? tiene cinco combinaciones, por lo tanto también sí, es alto. Tiene posibilidad de que salga. Mire. 8, ¿También? también tiene 5 combinaciones, por lo tanto también es alta, por lo tanto... Yo, cara, hasta aquí el, el experimento, Ocho. pero ya con, a través de este experimento tan pequeño que hicimos esta pequeña muestra, se, se, puede, se puede ver, se puede observar, de que los resultados tienden a estar dentro de los números que, como bien decía el profesor Rapa, están al medio de la tabla, ¿Cierto? que básicamente sería el número 6, 7 y 8. Claro, entonces es muy probable de que a la mayoría de los estudiantes eh, hayan ganado el juego entre, en ese rango, entre 5, 6, 7, 8, que son los que tienen mayor, eh, las mayores combinaciones. Por lo tanto, es lógico Oiga, que esté por ahí la respuesta. ¿Mm? Vamos a seguir profundizando, y ya Exactamente. Aquí, como, como se indica, como se, se, mu se muestra, se muestra en la tabla, perdón, eh, podemos observar ya la curva de la que nosotros hablábamos. Acá ya se puede observar, que me imagino debe ser muy parecida a la curva que ustedes pueden eh, dar cuenta a través de sus registros fotográficos de, de los tableros completados ya a través del juego. Sigamos, con el profesor Rafael ya. nos quedamos ahí, Exactamente. Y, y seguimos profundizando en el tema, y nos van a creer de que... ¿Por qué? Sí, porque aquí también ocurre algo bien importante. ¿Por qué digo que ocurre algo bien importante? Porque también dentro de las preguntas que están en la actividad, dice, ¿con cuántos lanzamientos el jugador llegó a la meta? Entonces también en eso, como están jugando con el azar, no todos hicieron ser una misma cantidad algunos hicieron 30, 25, no sé, 40, 60, lo que yo recuerdo cuando lo hacía presencial en los colegios, la, man, la gran mayoría en, era entre 45 a 60 lanzamientos, entre ese rango era lo que, las cantidades de veces que lanzaban para llegar a la respuesta. Entonces, si ustedes miran ahora acá en, en la presentación, observan que hay una simulación, Usamos un simulador, que uno se mete a internet y busca simuladores de lanzamiento de dos lados. ¿Para qué hicimos eso? Para demostrar, por una parte, este concepto que vamos a trabajar ahora, que tiene que ver mucho con el trabajo que hicieron ustedes. Si observan arribita, es como, el eh, es como esa curva que le indica el profesor Hugo, esa curvita donde voy como subiendo, llevo como un límite, voy bajando. Y se observa tanto arriba como abajo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el gráfico de arriba, el lanzamiento fue 100 veces dos dados. Arribita dice 100, ese fue, se lanzaron dos veces esos dados, pero 100 veces. Y esos fueron los resultados. Y se observa siempre cargado al medio. ¿Por qué cargado al medio? Porque era el que tenía mayor combinación, que fue lo que revisamos anteriormente. Fíjense que con el 400 ocurre prácticamente casi lo mismo. O sea centrado ahí en el medio, y obviamente que ya son 400 veces que se lanzaron los dos dados y se consideró la suma, y eso fue el resultado. Y ahí, obviamente, se nota mucho más claro la curvita que le estaba explicando el profesor, que, que es como no sé si decirlo ahora o esperar un poquito al, al nombre de esa curva. Ah, sí, no, esperemos entonces, el pues, profesor, no nos sí. quedamos con eso y seguimos profundizando en el tema, y fíjense lo que hicimos, miren, aquí este otro simulador, ¿cierto, profe Rafa? Sí, sí. por pues lo mismo sí. para ver, para, para cambiar, pues para ver, porque como son simuladores, están en la web, uno puede decir, no, es que a lo mejor esto no está correcto, entonces le damos otro, para ver si se cumple o no, claro, que este es el tabla de 500. 500. 500, veces. 500 veces hicimos que el simulador lanzara el dado. Y fíjense lo sí. que pasó. Como acá nos muestra bien la tabla, en esta fila tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La o sea, la suma, el resultado Exacto. de la suma lanza los dos dados. Y abajo la, la frecuencia. ¿Cierto, sí. profe? La frecuencia. Que, que indica cuántas veces salió este resultado. 20 veces salió 3, 47 veces salió 6, y fíjense, 7 veces salió 96. Sí, sí. 96 veces salió suma 7, correcto. O sea, perdón. Es, <risa> es, está, está Pero se entiende 96. claramente que, que es como el que tiene más combinaciones, por lo tanto, y si esto se lanzó 500 veces, se sigue como demostrando que va vale a la delantera, ¿cierto? Porque tiene más combinaciones, por lo tanto salió mucho más veces, ¿cierto? Yo, yo me imagino que ya los estudiantes eh, pueden... Mira, mira y aquí ya nosotros con el profesor Rafa estimulado... Ya nos fuimos ahí, Para ver si es que esto puede fallar o no, porque la idea también es tratar de ver como con un contraejemplo, a ver si esto falla o no. 6200. 1200 veces. <ríe> veces. Fíjense, que el 7, ¿cuántas veces salió? 206 <ríe> veces. Y fíjense, tenemos acá el 668. Oh, acá está resultando algo súper entretenido, profesor Rafa, porque mientras más alta sean las veces que se lanzan estos dos dados, aquí pusimos 1200, más en evidencia queda algo que, que vamos, vamos a mostrarlo, vamos a mostrarlo, el profesor Rafa lo va a explicar muy bien. Sí. Avancemos entonces. Sí. Bueno, ahí con esos ejemplos, lo que queremos resaltar y explicar muy bien, que a ustedes obviamente les quede claro, es que este experimento tiene que ver con la ley de los grandes números. ¿Qué significa es la ley de los grandes números? Significa que entre más veces yo realizo un experimento, vuelvo a insistir, entre más veces yo realice un experimento, y obviamente si este tiende al infinito, entre más, más, más grande, por eso hicimos hasta 1200 lanzamientos para ver si realmente se era claro o no. Entonces este resultado, entre más veces yo realice este experimento, el resultado de la probabilidad siempre tiende al valor real. ¿Qué significa esto? Que aquí como el 7 era el que tenía mayor posibilidad, entre más lanzamiento yo lance y la suma sea 7, más y más me voy a acercar al valor real de lo que es la probabilidad de suma 7. Porque yo la probabilidad de suma 7 la puedo obtener. Y la probabilidad de suma 7 sería, la probabilidad de suma 7 son 6 combinaciones del total que son 36. Por lo tanto yo puedo calcular esa probabilidad. Pero como estoy haciendo el experimento, entre más veces yo lance los dados, el resultado de esto, más y más, que obviamente sumen 7, se van a acercar al valor de esa, de esa probabilidad, que es 6 de 36. Eso se llama la ley de los grandes números, que es muy utilizada en la ciencia, de hecho hoy en día con la, con, no, quizá es fuerte decirlo, pero los ensayos con las vacunas, eh, también tiene que ver con esto, porque están simulando y viendo si esta vacuna para el coronavirus va a tener efectos positivos o no. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo una simulación para ver los resultados, pero hay, oh, hay que tener cuidado porque ahí se está haciendo con seres humanos. Entonces también ahí es mucho más complejo porque si bien hay que hacer esto para, para encontrar una vacuna, para encontrar una cura, pero también el costo que se corre también es fuerte porque se está jugando no sé si jugar no creo que la palabra no es jugar sino que se está utilizando la vida de la persona para probar un medicamento y ver si este tiene el resultado que se espera así que eso es a grande real lo que nos dice la ley de los grandes números entre más yo realizo un experimento este experimento más y más entre más grande más más más más quiero abarcar ese resultado más y más se acerca al valor de la probabilidad real que es lo que nosotros buscamos. Por eso a veces también los, las simulaciones se hacen con mucha, con mucha población, porque entre más abarco, obviamente el resultado máximo más se va a acercar a lo real. ¿Sí? Así, es, pues, así es, profe Rafa, eh, yo creo que no estamos, ok, no, no, no voy a agregar nada más, porque usted lo deja bien claro, y, y esperamos, esperamos de que ya este, eh, la última parte del taller eh, al terminar de ver este video, ustedes ya quedan, eh, digamos, con el término de la actividad. Eh, así que muchas gracias por haber participado, esperemos que, que, que les haya gustado el, este, esta actividad que diseñamos con el profesor Rafa con mucho cariño, para que ustedes salgan un poco de esta rutina que ha generado la cuarentena y hagan una matemática distinta, una matemática que sea tan que sea concreta, que la puedan ver, que sea significativa para el día al día a día, eh, dentro de, de lo que es una disciplina un poco compleja de verla de esa, de esa forma. Nos estamos viendo en, lo, en los próximos videos y sí. muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.